que luego de una visita que tuvimos con el ministro Zapata, el ministro de Interior, se presentó esta necesidad y automáticamente se eh, nombraron 128 nuevos policías que estarán en esta semana acá en nuestra provincia de Los Ríos. 128 nuevos uniformados que se unen a las líneas de batalla de nuestra provincia de Los Ríos. Reitero, no es lo único, porque paralelo a esto, tenemos un proyecto, tenemos estrategias a la interna también con la Policía Nacional, eh, estamos también, y otra de las cosas que en este, en este tiempo, en este corto tiempo que llevamos la gobernación que lo hablábamos al inicio de la entrevista, es eh, casi dos meses eh, nosotros, eh, no, de los puntos que nos hemos planteado, otro de ellos era nutrir la inteligencia de la Policía Nacional, el eje de inteligencia y eso lo hemos hecho a través de la UNACE. La UNACE trabaja y se activa a través de las denuncias ciudadanas y este eje que nos ha permitido ir detrás de las llamadas de extorsión, ir detrás de los temas de secuestro, hemos llegado a casas, a domicilios, donde hemos encontrado droga, hemos incautado esa droga, y también armas. Por lo tanto, desde este eje de inteligencia, más nutrir el talento humano de nuestra policía, es lo que nos va a ir dando poco a poco resultados. No es algo de la noche a la mañana. Yo tengo que ser honesta con cada uno de ustedes. Esto es un tema difícil, pero tengan la completa seguridad de que estamos dando la mía extra y estamos trabajando. Se han encontrado ya eh, vehículos, motos, eh, se ha dado seguimiento a los temas de las llamadas y como les digo, hemos encontrado droga y armas también. Eh. La ONAS es un equipo que llegó a trabajar a la provincia de Los Ríos, es un equipo de fuera de la provincia de Los Ríos, es un equipo que trabaja en el anonimato, eh, esto porque es así la metodología de trabajo de inteligencia. Es mejor incluso que sea gente que no se vea eh, bajo ninguna amenaza o demás, sino que sea gente que pueda trabajar enfocada en levantar esta información que luego le sirve a la Policía Nacional para dar golpes específicos en lugares específicos. Gracias a nuestros amigos que nos ven primeramente en audio y video por Aldia, aldia.com.es igualmente por la 104.3 FM, que en este momento estamos en vivo gracias a nuestra audiencia, ¿no? Y diferentes lugares de la provincia de Los Ríos en este momento, en Mocache que tenemos los primeros reportes que nos ven, eh, bueno, allá nos escuchan en el recinto Peñafín en el medio. Muchas gracias en este tema. Ahora, eh, nos pregunta también: ¿cómo van a ser distribuidos los eh, 128 policías en la provincia de Los Ríos, tomando en cuenta que somos 13 cantones que tiene Los Ríos? Ok, esto lo vamos a hacer a la interna con la Policía Nacional. Eh, obviamente, hay cantones con mayor riesgo que otros y la hay, hay diferencias. Hay cantones donde tenemos más casos de extorsión, hay cantones en donde tenemos más casos de bandas, de muertes violentas. Por ello, esto va a ser el interna de la policía nacional eh, distribuir. A los cantones como Quevedo, Babahoyo, Vinces, Pueblo Viejo, Ventanas, que son los cantones que tienen mayor, eh, mayor índice delincuencial, pero lo que vamos a hacer es que mediante estos operativos igual puedan llegar a todos los cantones de nuestra provincia. No vamos a revelar aún el número de policías que se van a incrementar en cada uno de los cantones, porque esto es algo que vamos a hacer estratégicamente a la interna de la Policía Nacional y que estos uniformados también lleguen a sumarse a los distintos operativos que se están planificando a la interna de la policía. Son exactamente. 128. Las 128, ¿no? Bueno, 18 horas 45 minutos, estamos en vivo a través de Diario al Día y a través de la 104.3 FM, Gran Voz Radio, dialogando con la gobernadora de la provincia de Los Ríos, la ingeniera Connie Jiménez, hablando un poco la gestión de casi el 23, a propósito del 23 de octubre, está ella cumpliendo dos meses de gestión. Parece que fuera mucho tiempo ya, ¿no? Sí, la verdad que sí. Nosotros hemos estado haciendo agendas bastante arduas y creo que eso eh, se ha percibido en la ciudadanía, eh, pese a la situación que estamos viviendo y a la que sí le estamos dando cara, a la que sí le estamos dando frente. No hemos querido tampoco dejar nuestro trabajo articulado, por ejemplo, con nuestras alcaldías, nuestro trabajo articulado con la ciudadanía. Ta en los tres ejes que hemos hablado, tanto en seguridad, en las reuniones que hemos tenido en cada uno de los despachos, yo me propuse visitar cada uno de los despachos de los alcaldes de nuestra provincia porque creo que la seguridad es materia de todos y, y además de eso tenemos una hoja de ruta en cuanto a demás proyectos no solamente de seguridad eh, y hemos hecho estas reuniones con ellos eh, hemos ejecutado los operativos hemos gestionado la presencia de los militares en distintos cantones no solamente sobre eventos eh, concernientes a fiestas y demás eh, fiestas de, de los cantones pero también para que sí. ellos estén rotándose y teniendo presencia en los distintos en los distintos lugares Además de eso, hemos conversado Y es importante decirlo aquí en esta entrevista Hemos conversado con ciertos, eh, ciertos candidatos eh, y con ciertas organizaciones políticas, además de la ciudadanía en general y de los alcaldes como tal, porque estamos haciendo mucho control en los eventos, mucho control en las horas de cierre, priorización en eventos nocturnos, porque si todos sabemos que estamos viviendo una emergencia el día de hoy, todos debemos aportar a ello. Para mí es preocupante, como su gobernadora, saber que tenemos eventos hasta horas muy tardes de la noche, donde hay alcohol, donde puede salirse de control, donde tengo la policía tal vez tengo mucha, muchos agentes allí y estoy descuidando otras zonas entonces yo les quiero pedir de favor que todos nos comprometamos también como ciudadanos el compromiso ciudadano eh, para ir eh, un poco dejando también este, la, este tema de seguridad y hablarles de los otros proyectos que también tenemos este tema de seguridad compete también a nuestros ciudadanos, eh, primero con el tema del orden, porque si ustedes me ayudan a organizar nuestra casa, va a ser mucho más seguro proteger nuestra casa y segundo, con el ejemplo que tenemos que dar como ciudadanos. Lamentablemente, muchos nos quejamos, por ejemplo, de las motos robadas, los vehículos robados. Y hay otros ciudadanos que están a la espera de adquirir esas motos robadas, esos carros robados. No comprar los robados. Yo Así creo que ese es. es uno de los puntos. Si nadie comprara cosas robadas, no hubiera negocio del robo, ¿no? Así es. Es decir, eh, y yo voy a poner un, una algo que me sucedió. Una vez me robaron el logotipo del carro. ya. Yeah se me lo robaron y después alguien me, me dijo, bueno, búscate a fulano de tal que los vende en 10 dólares, yo le digo no, no puedo yo porque él seguramente le va a robar a otro vehículo ¿no? así es, y tuve que comprarlo en la casa y me costó dinero, le digo, pero no le di la oportunidad, entonces yo creo oh, es como por ejemplo un teléfono entonces, un teléfono nos venden en 50, en 100 dólares cuando un teléfono realmente podría costar 300, 500 dólares. Uh -huh. Si el ciudadano dice, ah, me conseguiste teléfono en 50 dólares, en 100 dólares estamos dando cabida. Así es. Y somos... La viveza criolla es amiga del ladrón, es amiga de la corrupción, es amiga del delincuente. Entonces, nosotros tenemos que, como ciudadanos, e incluso... Ustedes que nos están viendo en casa, ese es el ejemplo que tenemos que darle a nuestros jóvenes. Son los jóvenes los que están delinquiendo el día de hoy. Y si nosotros seguimos en este círculo vicioso, nuestros niños van a caer en lo mismo y estamos sembrando este mismo presente al futuro de nuestra patria. Entonces, parece un cliché mencionarlo, parece algo difícil, pero nosotros nos hemos planteado también como gobernación ir implementando esta semilla positiva, también en nuestros jóvenes. Estamos haciendo minutos cívicos en todos, eh, en todos los cantones, en diferentes unidades educativas, donde no solamente vamos con un mensaje positivo a, a estos colegios, a estas unidades educativas, sino también vamos junto a la policía y dentro, en este marco de minutos cívicos, eh, hemos creado el programa de la milla extra. Estamos okay. frente a los estudiantes premiando a esos buenos uniformados que están dando la milla extra en nuestra provincia de Los Ríos. Eso cómo cómo se emplea ese programa Perfecto. Lo que estamos haciendo es que damos un seguimiento a las los eh, diversos operativos, los diversos actos que está realizando la Policía Nacional, y estamos premiando a ciertos uniformados. Eh, lo, el último fue en Babahoyo, eh, premiamos a dos a dos uniformados, ellos habían hecho una persecución a un, unos ladrones, efectivamente los, los alcanzaron, eh, y esto fue premiado, porque es la milla extra, porque yo también puedo decir, yo cumplo con mis horas laborales, que ahora 6.50, yo no debería estar trabajando. Entonces ya, yo cumplo con mis horarios Y demás, no Hoy estamos en un viviendo una circunstancia en la que debe ser premiada esa milla extra que están dando nuestros uniformados y nuestros buenos funcionarios también y esto no solamente debe premiarse sino que debe premiarse ante los ojos de los de esos niños de esos jóvenes de esos adolescentes que deben saber que hay un buen futuro para ellos que deben saber que hay un buen ejemplo a seguir que no todos son los narcos que se ven en las novelas que se ven en la televisión que se ven en los horarios con mayor eh, afluencia en temas de de, de la televisión, sino que hay ejemplos buenos a seguir, y que eso es lo que debemos rescatar, esa mía extra, que incluso ese nombre sale de la Biblia, que es que Dios nos manda a dar esa mía extra, a dar ese esfuerzo extra, porque todos tenemos que aportar con ese granito de arena para nuestra provincia el día de hoy. Josué uno nuevo dice, no, esfuérzate y sé valiente, y Así yo es. estaré contigo a donde quiera que vayas, y hay dos, dos, dos, dos, esfuérzate, es decir, trabajar más de ocho horas, Así es. Porque no es decir, bueno, cumple tu tarea y ándate. No, dice, esfuérzate y nos llama a otra cosa. Ser valiente significa que a pesar de la dificultad, a pesar de la lluvia, a pesar del, del agua y el sol presente, resiste, aguantemos. Así es. Y, y en este caso, eh, seamos luchadores de la vida para alcanzar el éxito y al final está la promesa divina, ¿no? Así es, así es, es difícil, eso eh, yo sabía eso desde el momento en el que eh, Dios me dio esta oportunidad de representarlos desde la, esta gobernación, eh, sepan ustedes que nos están viendo también en sus casas, es una tarea bien difícil, yo me duermo todos los días pidiéndole a Dios que que todo vaya mejorando, que me dé la fuerza, que me dé la sabiduría, porque estamos enfrentándonos ante la situación que ustedes todos los días me escriben, lo veo no solamente en redes sociales, sino que me escriben personalmente a mí, eh, todo eso me preocupa a mí también, estamos buscando las maneras con las cuales dar esa respuesta oportuna, darle frente, si bien es cierto, vivimos como región, como país, como provincia, esta situación de crimen organizado tan fuerte, esta guerra, pero aquí, en la provincia de Los Ríos, hoy encuentran a guerreros, encuentran a gente que no se va a dar por vencida y que va a dar la buena batalla. Son exactamente 18 horas 52 minutos, estamos por Gran Voz Radio 104.3, gracias a la audiencia que nos está sintonizando en algún lugar, en algún lugar de la provincia de Los Ríos y en otras latitudes también, hablando de seguridad en este momento con la gobernadora de la provincia de Los Ríos y también para nuestros amigos e internautas que nos siguen a través de la página de día. Los invitamos a compartir... Eh, recordando que estamos dialogando con la representante del gobierno, y bueno, hay una presión importante que le está haciendo la, el soberano, el pueblo, para que se cumplan algunas acciones como el tema de seguridad. A propósito de la presencia de policía, habíamos una. algún Hace unos, creo que tres semanas habíamos mantenido un diálogo, hace un mes. Sí, hace un mes básicamente había un pedido de que si había. ¿O se va a ver policías en el UPC del Guayacán, al lado del Parque de la Familia, que en ese momento solicitaba una familia? Perfecto, nosotros lo que queremos hacer y sobre todo con estos nuevos policías es también evaluar estas ubicaciones de estos UPCs y reactivarlos el tema por el cual cuando yo ingresé e hice un levantamiento y sé no es solamente que veo tengo algunos cantones en los cuales tengo ciertos UPCs que no están aperturados es específicamente también por la cantidad de policías entonces, eh, y eso me lleva a una muy buena noticia también que, que la vamos a dar aquí como primicia en al día, y es que la provincia de los ríos manabí, santo domingo y guayas eh, se va a implementar un proyecto de cuarteles intermedios. En los cantones y en estas provincias que acabo de mencionar, donde tenemos mayor problemática de temas de crimen, eh, vamos a tener cuarteles intermedios en vez de UPCs en estos cantones. ¿Qué significa los cuarteles intermedios? Van a, ser, eh, van a ser zonas donde va a estar la policía, que van a estar blindados, que van a tener toda la seguridad eh, y que representa un mayor número de policía en estos cuarteles intermedios y no solo los UPCs, donde solemos tener tener tres, cuatro policías. Entonces, no va a ser solamente un tema de reactivación de UPC, sino fortalecerlos como tal. Lo que estamos haciendo nosotros es que esta realidad que vive Quevedo esté en la mesa de nuestros ministros, esté en la mesa de nuestro presidente, quienes han tenido total apoyo para con nosotros y quienes nos han dado estas soluciones que nosotros hemos venido presentando. Gobernadora, tengo un pedido de los abogados, especialmente de los abogados, tanto de bababoyo como los de Quevedo. Eh, usted entenderá y debe conocer que los UPC donde se generan las audiencias, donde hay salas, donde se generan las audiencias, están, sobre todo los sanitarios, están de morir. Hay un serio problema en los UPC donde no están prestando las debidas condiciones y usted conoce. Alguien había mencionado de que estos UPC no habían sido entregados, que nadie los podía intervenir. ¿Qué conoce usted sobre este tema? Porque los aires acondicionados se han dañado, las centrales de aire, y es un tema bastante complejo porque no existen las debidas normas de atención al público como deberíamos ser. ¿no? bueno tendríamos que ver qué UPC específicamente eh, para ver la unidad el tema de legal? vigilancia aquí por ejemplo perdón la uh -huh. el, la que tenemos aquí al frente del shopping Ok, eh. nosotros ya ahí ¿Hay, hay algún tema eh, del manejo sí nosotros nos pasó lo mismo en babahoyo hicimos gestiones también para poder eh, uh -huh. para poder ayudar a nuestra policía y allí quiero agradecer a los gats porque ellos nos han estado apoyando también para ir corrigiendo ciertos temas, ciertas necesidades que ha tenido nuestra policía en cuanto a infraestructura como tal y que hemos tenido total apertura nosotros firmamos 13 convenios con los 13 alcaldes eh, aquí el alcalde de Quevedo nos ha brindado gran apoyo también para ir solucionando estos temas en el VC, en los UPCs también eh, entiendo él desde antes también que yo ingresara a la gobernación y ahora mucho más nos ha dado esta mano para ir corrigiendo esos temas pero también en, en el próximo presupuesto venidero, nuestra idea es ir corrigiendo estos temas, y con esta buena noticia que acabo de darles, no solamente va a ser corregir, va a ser repotenciar estos lugares en donde la policía no solamente va a tener una buena infraestructura, va a tener un buen número de personal, sino que también vamos a poder dar una respuesta oportuna, una respuesta digna a nuestros ciudadanos. Gracias a quienes nos ven en aldía.com.es, que en este momento estamos en vivo, muchas gracias a quienes comparten esta transmisión en vivo y también a quienes nos siguen y nos escuchan a través de la 104.3, son exactamente 18 horas 57 minutos dialogando con la gobernadora de Los Ríos en tema de seguridad, y bueno, ha visitado la ciudad de quedó del Norte de la provincia, le vamos a consultar eh, cuál fue su agenda de esta jornada de lunes que avanzamos en el tiempo, ¿no? Bueno, les cuento, el día de hoy estuvimos a las 8 de la mañana en Bagatela, en Vinces, estuvimos eh, visitando eh, a la señora Jacinta, que le entregamos una silla de ruedas, eh, fuimos con el Ministerio de Salud también para hacerle sus debidos controles, eh, luego a las 10 de la mañana estuvimos en Limoncillo, en Palenque, estuvimos en una transferencia a comunidad de un sistema de riego tecnificado, eh, nos acompañó un viceministro, el viceministro de Agricultura Luego estuvimos en Quinsaloma Tuvimos una reunión en el despacho con el alcalde de Quinsaloma Acerca de varias necesidades del cantón Con el cual también estamos articulando de manera positiva Y después tuvimos una reunión con una asociación de agricultores eh, Unidos Somos Más Ese es el nombre de esta asociación allí en Quinsaloma eh, Posterior a ello, estuvimos en una entrega de pollitos Junto al proyecto Pío Los Ríos con la viceprefecta Joa Chonqui. Ella está llegando con los pollitos. Nosotros estamos fortaleciendo el proyecto con entrega de balanceado inicial. Este proyecto, el día de hoy, fue muy grande esta entrega. Lo hicimos como eh, impulso educativo. Lo hicimos a eh, diversas escuelas, unidades educativas. Esto va a ayudarnos a que nuestros jóvenes adquieran estos valores de responsabilidad y, obviamente, también es una inyección económica que va a representar ayudas a las diversas unidades educativas. Tuvimos una entrega masiva, eh, creo que el el día de hoy se entregaron alrededor de 30 mil pollitos, wow, eh, bastante bastantes pollitos. Por eso nos atrasamos un poco para, en la entrevista y va a, para a ser a las seis. O sea, va a haber mucho pollo, ¿no? Vamos a tener bastante pollo. Esos pollos bien alimentados van a ser como pavipollos que vamos a tener. Y esto, como les digo, también representa esa responsabilidad en nuestros, en nuestros niños, en nuestros adolescentes que van a tener que cuidar estos pollitos, eh, que van a ser premiados incluso eh, cuando cuando ellos tengan ya este ingreso, ver quién los quién los logra mejor, vender a mejor precio estos pollitos. Eh, y bueno, y ahora estamos pues acá en la, en la entrevista. El día de mañana vamos a estar haciendo agenda en Montreal. Talvo, eh, en Babahoyo también, y quiero decirles algo, nosotros lo que estamos haciendo es que esta gobernación sea una gobernación de puertas abiertas y sea una gobernación de territorio. Eh, hemos estado ya recorriendo los 13 cantones de nuestra provincia, porque para mí es, la, es manejar la realidad de nuestra provincia, al conversar con cada uno de ustedes. Que ustedes me encuentren en las agendas diversas que tenemos, en los despachos de los alcaldes, pero también en nuestras jefaturas políticas, dando esa atención ciudadana, recorriendo los hospitales, recorriendo los centros educativos, verificando la atención que ustedes están recibiendo, la calidad de atención, tiempos de espera y demás. Eso para mí es poder dar ese resultado positivo que necesita la gobernación y necesita nuestra provincia de Los Ríos. Son exactamente 18, 19 horas, de la, 7 de la noche, 19 horas, ¿cómo avanza el, el tiempo? Estamos a través de Gran Voz Radio 104.3 FM, estamos para quienes nos están también viendo y observando a través por Facebook Live, a través de Al Día, los invitamos a compartir este diálogo que hacemos con la gobernadora de la provincia de Los Ríos, consultándole algunas novedades, no y sobre todo el manejo en la provincia de Los Ríos que incumben ¿no? con las instituciones públicas, sociales, y a propósito, ¿cómo está este tema? no? Eh, el tema de salud, gobernadora. Siempre hay quejas, usted va al hospital, no nos atienden rápido, no hay medicamento. ¿Cómo está esta situación, sobre todo en el tema de medicamentos en los hospitales públicos de la provincia de Los Ríos? Nosotros hemos venido eh, solicitando a los hospitales que con prontitud hagan las solicitudes eh, a Zona del tema en cuanto al Ministerio de Salud y el IES eh, de los medicamentos, de los insumos. Pero más que solamente dar este seguimiento, tener las reuniones que tuvimos eh, con Zona, eh, llevando estas necesidades también a Quito de lo que ha estado viviendo eh, nuestra provincia en cuanto a materia de salud, los proyectos que necesitan repotenciarse, eh, también es un tema de territorio, insisto. Nosotros estamos motivando y equipando a nuestro equipo, no solamente el equipo de la gobernación, como lo hicimos con, con un team building, con actividades en las uh -huh. cuales nosotros eh, enseñamos, pero también motivamos, eh, sino también a nuestro personal de salud. Son quienes más... Eh, tolerancia, quienes más eh, capacidad de servicio deben debe tener. estar motivado. Exactamente. Motivado en porque, servir. Claro, porque cuando uno va con, con un familiar que está enfermo y demás, lo que menos uno tiene es ganas de esperar, es tal vez ganas de ser mal atendido. Entonces estamos conversando con ellos, sabemos que también requiere mucho porque es un personal que, que pasa allí todo el día, que se cansa y demás. Nosotros también entendemos, somos humanos, todos entendemos, pero tenemos que dar... Esa mía extra. Nuevamente, entre esa mía extra. Entonces, lo que estamos haciendo es eh, que vamos de sorpresa a los distintos hospitales, a los distintos centros de salud. Eh, somos un equipo, sí, pero yo necesito verificar que estos temas que hemos hablado en reuniones, que estos temas que se han levantado desde zona, que estas alertas que se han levantado se están cumpliendo. Nosotros llegamos y verificamos la calidad de atención que ustedes están recibiendo como ciudadanos. Además, también receptamos denuncias y demás a través de redes sociales, a través de nuestros jefes políticos, que son nuestra mano derecha en cada cantón. Eh, pero también verificamos en bodegas, en las farmacias, los insumos, la medicina que nosotros tenemos que dar y entregar a cada uno de ustedes. Así que yo creo que este es un trabajo, además de estar en una oficina, es estar recorriendo, es estar viendo y escuchar es importante escuchar a nuestros ciudadanos porque ellos son quienes nos dicen la realidad que se está viviendo en cada una de las unidades de salud entonces estamos haciendo un trabajo de territorio en cuanto a salud, que ese es nuestro tercer eje de trabajo el eje social 19 horas 3 minutos, seguimos uh, dialogando a través de la gran voz 104.3 FM que estamos a través del de DIAL quienes nos sintonizan, muchas gracias igualmente a quienes nos siguen a través de las plataformas digitales ahora con eh, al día, y también estamos por eh, YouTube, ¿no? Nuestro, no, nuestro canal al día TV también, en nuestro canal, a través de las redes sociales que estamos conectados en todas las plataformas. Muchas gracias a quienes nos siguen, nos ven, y dialogamos, ¿no? Con la gobernadora de la provincia de los Ríos, Connie Jiménez, que hoy, pues, tenemos su grata visita de tener acá, y le estamos consultando, ¿no? Sobre todo, el, el pueblo generalmente a veces tiene consulta, tiene duda, ¿a dónde voy? Un tema de denuncia, ¿cómo debe denunciar cuando de pronto en alguna institución esté sucediendo algo no acorde a las normas de atención al público y de pronto se siente mal. ¿Cómo puede hacer una denuncia a un ciudadano? Perfecto. Primero es nuestro canal oficial. Sepan que nuestros jefes políticos están para servirlos. Si, si no estoy yo, obviamente, si no estoy yo visitando su cantón o, o si no hemos tenido una reunión y demás... Mis jefes políticos, yo estoy en constante comunicación con cada uno de ellos, incluso tengo un grupo eh, de WhatsApp, me van comunicando cada uno, y como yo estoy visitando constantemente cada cantón, los compromisos que vamos adquiriendo se van cumpliendo. Entonces, la vía oficial primero es comunicar a nuestros jefes políticos qué es lo que está sucediendo. Y luego también se puede dar un tema en redes sociales. Eh, las redes sociales, además de que sean solo para que eh, se usen mal, porque a veces hay personas que lamentablemente solo usan la, las redes sociales eh, para generar odio y demás, hay personas que lo usan para bien. Y una de esas eh, opciones que tenemos para usar las redes sociales es también comentar esta información. Yo recibo muchos mensajes en mi página, en la página de Cone Jiménez, pero también en la página de la Gobernación, donde nosotros leemos a diario los comentarios, los mensajes, y nos hablan muchas veces de casos. ¿Qué hago yo? Contesto, captura, envío a nuestros jefes políticos, envío a los distritales de salud, envío a los gerentes de los hospitales, y vamos solucionando. Yo hago personalmente que llamen a estas personas, que se pongan en contacto, y que les den seguimiento. Justo ahora también voy leyendo un poco los temas que, los comentarios que nos están poniendo en nuestro envío, nos están preguntando temas de, de agricultura también, este si me permites voy a cambiar un poquito el tema para dar respuesta okay, a un adelante, agricultor no, sí. que nos está preguntando acerca el proyecto de bodegas de campo, eh, Ronald Núñez. Mira, nosotros tenemos el proyecto de escuelas de, de bodegas de campo, eh, con las cuales el ministro y el viceministro de Agricultura han venido trabajando eh, con la banca para que se pueda dar un crédito a las distintas piladoras y se pueda cumplir con el precio oficial, por ejemplo, del arroz. Entonces, eh, nosotros hemos, hoy tuvimos específicamente una reunión ya donde nos han dicho que ya se han aprobado ciertos montos de créditos eh, para que nosotros podamos efectuar estos proyectos. Junto al director José Cancín, que es el director del Ministerio de Agricultura, vamos a estar haciendo estas reuniones donde ya vamos a ir formalizando estos procesos y vamos a ir acompañando a nuestros agricultores. Lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo, no solamente con los operativos de control muy fuertes que hemos estado haciendo, donde incluso yo como gobernadora estoy visitando para que se verifique, que se cumpla y que se defienda a nuestros pequeños, a nuestros medianos agricultores, eh, pero también hemos tenido proyectos como el que hoy se entregó proyectos de irrigación tecnificada los kits que hemos tenido de Uria y demás, asesorías, acompañamiento la inyección económica que nos dio el Ban Ecuador a través de los créditos para nuestros agricultores, entregas de títulos de propiedad y demás actividades que van fortaleciendo la verdadera reactivación económica que es la reactivación agrícola de nuestra provincia. A propósito que usted mencionó Ban Ecuador eh, ¿Cómo está este tema? Ahora es que se nos viene ya la nueva cosecha o la nueva temporada de siembra, temporada de siembra básicamente que inicia uh -huh. a, a inicio de o a mediados de diciembre una vez que lleguen las lluvias, ¿no? Uh -huh. El agricultor empieza ahora en noviembre justo ahora empieza a hacer la gestión ¿Hay algún monto de crédito para nuevas inversiones, crédito de los agricultores en los próximos meses? Sí, lo que estamos haciendo es para esta nueva temporada eh, solicitar a través del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Finanzas, que ellos son quienes aprueban para que luego el Ban Ecuador ejecute. Yo tuve una reunión eh, con el gerente de Ban Ecuador, Mauricio Salem, y justamente hablamos de ello porque nosotros en la provincia de Los Ríos, eh, la mayoría del valor presupuestado para créditos que tienen que ver con agricultura ya han sido ubicados a nuestros agricultores y queremos solicitar más tenemos ahora sí en Ban Ecuador para nuestros emprendedores y demás porque también queremos eh, potenciar esto, nuestros jóvenes mujeres, hombres que tengan su emprendimiento, eh, que tengan sus locales, eh, pueden solicitar estos créditos, eh, pero así también eh, nosotros queremos ir, ir aumentando este cupo, este presupuesto de los créditos para nuestros agricultores nosotros tenemos claros nuestras temporadas nuestros tiempos y eso es lo que queremos hacer que en los tiempos justos llegue esta inyección económica para nuestros agricultores a propósito de la uria cómo está entiendo que ya muchos agricultores que están unidos a través de las asociaciones han logrado recibir ya parte de, de lo, del KIC, de los fertilizantes de, con el subsidio no 50 50 que en este caso si cuesta 50 dólares el quintal, 50 paga el agricultor y 50 subsidia el gobierno. ¿Cómo está este tema? ¿Hay algún número ya de cuántos ki o quintales fertilizantes o cuántas familias agricultores han beneficiado en la provincia de Los Ríos? El programa sigue... El programa sigue, el programa sigue eh, Nosotros hemos tenido bastante gente Que ha aplicado nuevamente en esta ocasión Que se abrió también la página eh, Las personas eh, que han tenido tal vez Problemas en cuanto a la página web Les hemos pedido que por favor se comuniquen Con nuestros jefes políticos para nosotros direccionar Con nuestro director del, del Ministerio de Agricultura en la provincia de Los Ríos Con él específicamente hemos venido también Visitando asociaciones, que es más fácil Ir llegando a dar solución a estas asociaciones Donde tenemos la aglomeración de nuestros agricultores Más bien yo ahí también les pedí que si ustedes tuvieron inconvenientes en cuanto a los temas de, de, de adquirir la URIA, los kits eh, en la página web, nos puedan por favor escribir eh, o, o a nuestro jefe político en cada uno de los cantones y nosotros podemos ir derivando y podemos ir dando respuesta con el Ministerio de Agricultura Gracias a nuestros amigos, seguimos dialogando con la gobernadora de la provincia de Los Ríos estamos en vivo en este momento por al día igualmente por Gran Voz Radio 104.3 FM a, saludamos ¿no? a esa audiencia que en este momento se dirige a algún lugar viajando ¿no? por las carreteras de la provincia de los ríos en los recintos, en las comunidades rurales, en las parroquias en esas 17 parroquias rurales que tiene nuestra provincia de los ríos y 13 cantones no, un más de 170 kilómetros largo y ancho pues de longitud donde se viaja de un lugar a otro gracias a quienes siguen nuestra señal a través de Facebook Live como también a través de la 104.3 FM Gran Voz Radio en este momento que dialogamos con la gobernadora de la provincia de Los Ríos a propósito usted mencionó eh, el tema de, de los jefes políticos, tenientes políticos ¿Ellos cuáles son las directrices que tiene? Porque ellos son sus ojos en, en cada uno de los cantones y las 17 parroquias Así es, nosotros tenemos la estructura de los jefes políticos Que hay uno por cantón Tenemos las tenencias políticas que están en las parroquias Y así también tenemos los comisarios y la intendencia Es importante explicar porque a veces no sabemos que tenemos una estructura Que está allí para dar apoyo a nuestra ciudadanía Nuestros jefes políticos tienen la directriz de que si nosotros hacemos agenda hasta largas horas en la noche. Ellos también tienen que trabajar de la misma manera por cada uno de ustedes, ciudadanos. Ellos tienen la directriz de poder dar soluciones oportunas, concretas, eh, a cada uno de los ciudadanos que se acerquen. Ellos tienen que hacer también esto, este tema de este seguimiento, de las visitas a nuestros centros de salud, de las visitas a nuestros hospitales. Eh, lo están haciendo también. Nosotros estamos dando estricto seguimiento a cada uno de ellos, porque esa es la manera en la cual nosotros podemos salir. De nada sirve que tal vez yo esté trabajando, esté visitando cada cantón y demás, si no tengo un correcto seguimiento, si no tengo una correcta alimentación, si no tengo a gente que sea capaz de sensibilizarse, de escuchar a nuestros ciudadanos y de poder dar estas respuestas con la mano del corazón y de gestionar. A veces son temas de gestionar, de moverse, de consultar, de saber, de pedir, de preguntar, que yo lo hago también, que pido a nuestros ministros, me muevo, viajo, consulto. Es una cadena, ¿no? Exactamente, con es una cadena. Labón, ¿no? Así es, y ellos también tienen que hacerlo en sus cantones, entonces nosotros hicimos por eso este team building, esta motivación, esta capacitación a ellos, porque yo lo, lo, salimos de, de esa motivación con ganas de comernos al mundo, con ganas de darlo todo y esa es la inyección que yo he querido dar a nuestro equipo. Además de ello tenemos a nuestros comisarios, que ellos ejercen un control. Es un poco distinto a la actividad que hacen nuestros jefes y tenientes políticos. Ellos ejercen control acerca del cumplimiento de permisos de los distintos locales, de los programas que se dan, eh, del acompañamiento con la policía a los distintos eh, a los distintos operativos. Eh, esa es la directriz que tienen nuestros comisarios y obviamente nuestra intendencia que es eh, la jefa de nuestros comisarios. Así que con esta estructura nosotros hemos armado este plan de trabajo, estamos dando eh, eh, Siempre respuesta a nuestra ciudadanía y seguiremos dándola. Seguiremos visitando cada uno de los cantones, dando cara a nuestras circunstancias, pero trabajando siempre y sudando la gota gorda. Son exactamente 19 horas con 13 minutos. Seguimos en la Gran Voz Radio 104.13 FM en este momento, gracias a la audiencia que nos sintoniza en el Cantón Mucache. Buena sintonía en el Cantón Mucache, igualmente en Vince. Saludamos en el Recinto Junquillo, allá a nuestros amigos de la Asociación. 6 de octubre que a propósito estuvieron celebrando un aniversario más el pasado 6 de octubre de grandes historias sin duda la asociación junquillo es una de los ejemplos a propósito gobernador le contamos la asociación junquillo es uno de los ejemplos de ecuador podríamos decirlo así la única organización que realmente mantiene una unidad íntegra en esa asociación cuando vaya a se pregunte por la asociación 6 de octubre junquillo que lo diferencia de los demás, todos los agricultores unidos trabajando con un propósito y están Perfecto. con varias unidades de negocio, tienen un banco comunitario, tienen ellos una apiladora, una piladora macro grande que ya distribuyen arroz a nivel de Ecuador en los supermercados, bueno. tienen ellos también el tema tecnológico, tecnológico referente de eh, darle a sus socios, propios agricultores, maquinaria agrícola y puedan sembrar, cultivar y también están implementando su propio almacén de insumo. Entonces, es una organización que reúne a más de dos agricultores en el recinto Junquillo, que estuvieron de aniversario, gracias también a, a nuestros amigos allá que uh -huh. nos ven, al presidente, a don Bernita que nos escucha, muchas gracias también en Vince Junquillo, buena sintonía a través de la 104.3 y deseándole mucho éxito a esta asociación Junquillo 6 de diciembre, en el recinto, justamente Junquillo, ubicado a escaso cuanto a unos 17 kilómetros de la cabecera. Me encantaría del canto. visitarlos, díganles que, que me escriban, me encantaría visitarlos. Ese, hay que aplaudir a estos ciudadanos, sí. ciudadanos de bien y ciudadanos. Que impulsan, que suman, no que restan. Todos estamos aquí intentando dar esa buena batalla, entonces todos vamos hacia ese norte y todos podemos aportar con ese granito de arena a esa reactivación, a dar empleo, a esas oportunidades como lo está haciendo esta asociación. Ese ejemplo deberíamos seguir todos como fluminenses. Desde nuestras canchas ir dando oportunidades, ir dando respuestas. Perfecto, bueno, nosotros ya estamos en esta parte final, gobernadora, en este diálogo que el tiempo realmente como avanza, ¿no? Ya tenemos más, más de media hora dialogando en este tema sobre diferentes eh, propósitos que ejecuta usted en la gobernación sobre todo que responda a ciertas inquietudes y demandas que tiene la comunidad riocense en la provincia de Los Ríos, en donde pues somos 13 cantones, 17 parroquias rurales. Cada una presenta su propia necesidad y sin duda toca atenderla de las formas diferentes, pero usted mencionó eh, la vez pasada que aún no había dialogado con los 13 alcaldes. No sé si ahora ya pudo dialogar, reunirse con los 13 ya alcaldes. Ya me falta uno que me reúno mañana. Eh, bueno, mañana tiene el eh, Montalvo, debe ser, ¿no? No, Montalvo ya me reuní. Estoy, eh, me voy a Valencia mañana, entonces estamos organizándonos en ello oh, para, para poder hacer esa reunión Cubierto también. los 13 cantones. Claro que sí, cubierto los 13 cantones, pero además de solo hacer la visita, tengo eh, ya comunicación constante con cada uno de los alcaldes, sabemos los temas que están surgiendo, vamos dando respuestas, yo los apoyo, ellos también me apoyan en los temas que hay que trabajar, porque ¿sabes qué es eso? Unir. Ya, no trabajar cada uno por su lado Dividir, sino unir Trabajar en equipo, yo he venido aquí con la única camiseta que es la provincia de los ríos, siguen camisetas políticas que nos hagan dividir en estos momentos, lamentablemente la gente como bien excepcionales y demás buscan dividir, buscan pelearse, nuestra provincia no merece ni necesita eso y peor aún en estos momentos, en estos momentos tenemos que unir, tenemos que todos usar nuestras fortalezas para poder dar respuestas, si ustedes quieren que nosotros trabajemos, déjenos trabajar, si ustedes quieren que nosotros demos respuestas, súmense a este trabajo positivo, porque eso es lo que queremos hacer nosotros dejar una huella aquí en esta gobernación aquí en la provincia de los ríos y también les pido que nos ayuden a orar mucho dios ama esta provincia y queremos que él sea tomando el control de cada una de ellas es lo que yo siempre le pido a él que nos dé sabiduría y demás y yo creo que es él el que va a tomar el control entendiendo algunas eh, un temas emocionales hemos hablado con muchos psicólogos en este tema, ¿cómo usted se ha encontrado con los riocenses en diferentes sectores? ¿Cuál es la, el pensamiento de ellos? ¿Necesitamos ayuda? ¿De qué forma? ¿Cómo piden ellos ayuda? ¿Cómo se sienten motivados o demotivados los riocenses? Eh, lamentablemente, y esto a nivel país, a nivel país, eh, tal vez encontramos a muchos jóvenes, que a lo que más me refiero, porque yo veo. A gente, eh, a los padres, eh, a los abuelos, que incluso los veo más motivados, que son los que quieren adquirir estos créditos, estas deudas y demás. Pero en cambio veo a jóvenes con crisis de estado de ánimo, eh, wow. que no tienen tal vez ese, ese foco, ese propósito, no lo han encontrado aún. Y eso es lo que me preocupa, porque son esos jóvenes los que tal vez luego se ven tentados a caer en este sistema criminal, organizado, muy bien organizado que hay el día de hoy eh, que, que los quiere jalar a ellos y nosotros tenemos que por eso también inyectar esas energías uh -huh. positivas. Tú me ves a mí cansada hoy y demás, pero yo soy de las que abrazo, de las que animo, de las que veo a nuestros jóvenes y los quiero alentar y los quiero acompañar y, y nos unimos y damos seguimiento y demás, porque eso es lo que hay que hacer. Lamentablemente esta crisis de estado de ánimo hay que eliminarla y hay que eliminarla de raíz. Y eso no solamente lo puede hacer con Jiménez, eso es un trabajo que tenemos que hacerlos todos como Fluminense, es un trabajo que yo siempre he dicho que donde Dios nos dé la oportunidad de estar tenemos que ser esa luz, tenemos que irradiar ese positivismo. Ese es el espíritu que no debe, no debe de fallecer, el espíritu no debe morir, el espíritu, podemos envejecernos, pero el espíritu jamás debe morir. Así es, el espíritu jamás debe morir y es contagioso, porque si tú te levantas motivado y demás, hay otras personas a las que tú vas motivando. En cambio, si tú te levantas allí como esas bombillas que están, que se prenden y se apagan, que, se, que al contrario, hay gente que le dice energías, y yo no creo en las energías, pero hay gente que le llama así que hay gente que está toda triste, enojada, y esa gente tú te sientes, ¿no? Que te quita esas buenas vibras, no sé, con las que tú sales. Entonces, hoy necesitamos todo lo contrario. Hoy no necesitamos veneno, a la gente mala, necesitamos gente positiva, necesitamos gente que, que, que realmente pueda sumar. Ya sabemos las cosas que están pasando, ya sabemos la realidad que tenemos. Entonces, hay que ir para adelante, hay que trabajar, hay que confiar en Dios, hay que levantarse todos los días tempranos dispuestos a dar la milla extra extra dispuestos a dar la buena batalla. Perfecto, bueno, eso es importante. Acá en comunicación nosotros quienes hacemos Gran Voz Radio 104.3 y al día no tenemos horario de ingreso, pero no hay horarios de salida, ¿no? Y pero lo aportamos, aportamos a, a la sociedad, damos ese aporte, ese granito de arena que al final sabemos que Dios, nuestro creador, nos va a recompensar de alguna manera, pero al final la idea es ser felices. Lo que hacemos es ser feliz y luchar por, por las conquistas, por los objetivos propios que tenemos cada uno de nosotros, pero al final, el que se esfuerza y el que se mantiene valiente, finalmente Dios lo va a bendecir grandemente. Así es, hay que ser esforzados y valientes, hay que tener mucha fe y seguir dando. También la fe sin obras es muerta, hay que trabajar duro. Va, ser valiente, esforzarnos y ser valiente. Bueno, estamos en la parte final, agradecemos también a Cone Jiménez por este diálogo, eh, sin duda importante para la comunidad que... Eh, hacemos rápidamente un pequeño resumen, ella anunció ya la presencia en los próximos días de 128 uniformados, nuevos elementos policiales que llegarán a la provincia de Los Ríos para dar más seguridad que generalmente la necesitamos y sobre todo... Eh, utilizar todas las estrategias policiales para controlar el alto índice delincuencial que afecta en algunos cantones de la provincia de Los Ríos en el tema de inseguridad habló también sobre su visita en la provincia de Los Ríos, en la zona norte entrega, bueno, ha estado en el sur también en parte del centro entrega de 30.000 pollitos vamos a tener mucho pollo para Navidad fin de año sin duda pues va a haber mucha demanda y creo que no va a faltar un buen plato de la cena de Navidad y fin de año con, y con este uh -huh. tema del proyecto porque al final todo se convierte en una siembra y luego vendrá la cosecha de la producción propia de los, eh, ya no pollitos, sino los pollos. Así es, ya los pollos. Hey, me van a invitar algunos secos de pollo también. Sí, hemos estado trabajando, vamos a seguir trabajando para recapitular repetir a la gente que recién se conectó son 128 nuevos policías es la presencia de la UNACE en la provincia de Los Ríos que ya está dando resultados. es esta estrategia de organización al interna de nuestra policía porque así como la motivamos, trabajamos en equipo con ellos también y vemos estos resultados, exigimos estos resultados los proyectos que tenemos junto a cada uno de los GATS, eh, estas mesas de trabajo, el trabajo articulado con los, eh, los militares también estos convenios que se firmaron tenemos estos proyectos de activación social y cultural, los eventos de, de premiación de la milla extra, los minutos cívicos, todo eso en materia de seguridad y estoy segura que para nuestra próxima entrevista diremos aún más porque estamos igual de preocupados o más que cada uno de ustedes y queremos dar estas respuestas oportunas. Gracias Connie, muy agradecido también a la audiencia a través de la 104.3 que nos ha escuchado en diferentes lugares de la provincia de Los Ríos, en los 13 cantones, 17 parroquias, muchas gracias igualmente a quienes se han conectado a través de nuestra plataforma forma de facebook like quienes nos siguen también en twitter estamos allí conectados y también con al tv en nuestro canal de youtube al día noticias toda la información recuerden siempre la van a encontrar en www.aldía.com.es, en la página web oficial de diario al día en toda la provincia de los ríos estaremos informando y también te anunciamos ¿no? que diario al día circula tres veces a la semana en su edición impresa lunes miércoles y viernes, los puedes conseguir en los principales puntos de venta donde puedes publicar también anuncios publicitarios como extractos judiciales, notificaciones o convocatorias. De mi parte muchas gracias Connie, eh, será hasta una próxima ocasión y le deseamos los éxitos en toda su gestión en este reto de casi dos meses en la provincia de Los Ríos. Muchísimas gracias, gracias por este espacio, como les acabo de poner también en el chat de al día, estamos a sus órdenes, seguiremos trabajando, estoy dando a mi provincia, como siempre lo soñé, mis mejores años, mi mejor esfuerzo por cada uno de ustedes. Para mí no hay cansancio que me pueda apagar, que me pueda parar, porque realmente mi fuerza viene de Dios y del amor que le tengo a nuestros fluminense Así que que Dios me los bendiga y nos vamos a ir encontrando en los 13 cantones de nuestra provincia. Gracias a nuestros amigos e internautas. Muchas gracias. Será hasta pronto. Estamos al día con sucesos, acontecimientos, deportes y noticias por Gran Voz 104.3 FM y al día punto com punto EC. La frecuencia que penetra tu membrana auditiva y agudiza tu sentido.